también les voy, a dar mis, les voy a dar mis consejos como profesional eh, y como persona que ha trabajado y organizado, o fundado y organizado una ONG desde hace más de siete años y que la ONG puede estar considerada como una de las ONG más prestigiosas o más eh, a, nivel, a nivel centroamericano en temas de derechos y tecnología. Quiero comenzar diciendo que eh, las ONG actualmente, como ha mencionado Carolina, se pueden considerar como un motor para el tema del COVID, porque estamos todas trabajando de manera continuada y no únicamente trabajando de manera continuada, sino también aportando y tratando de llegar a aquellos rincones del país y tratando de llegar a aquellas personas que con el, con el tema de la pandemia y el tema de, de la falta de circulación, libre circulación como ciudadanos, se han visto más afectadas. Entonces, esa es mi presentación. Y quiero contarles que yo prefiero llamarlas, en vez de ONGs, prefiero, que suena mucho más corto y más fácil de llamar, prefiero llamarlas asociaciones sin fines de lucro. ¿Y por qué me gusta llamarlas asociaciones sin fines de lucro? Me gusta llamarlas asociaciones sin fines de lucro porque las asociaciones sin fines de lucro son básicamente eh, todas... Y cada una de nosotras. Somos asociaciones sin fines de lucros eh, La Constitución Nacional Panameña, en su artículo 39 y 64, señala el derecho a la libre asociación. Es el derecho que tenemos todos como ciudadanos de poder organizarnos, conglomerarnos, reunirnos y poder crear este tipo de organizaciones buscando un bien, ya sea o, para un bien común, ya sea de interés público o de interés privado. Y igualmente existe mucha mucha confusión o las personas suelen preguntarse muchísimo, ¿por qué se llaman personas? ¿Por qué se llaman algunas asociaciones? ¿Por qué se llaman otras fundaciones? ¿Cuál es el verdadero término que le debemos dar a las asociaciones sin fines de lucro? A mi parecer, el verdadero término que le deberíamos dar a las asociaciones sin fines de lucro, es el nombre que ustedes le hayan puesto a cada una de sus organizaciones. No importa si son una organización, eh, si son una, me confirman si ven la pantalla. No importa si son una, si son una ONG de tipo, de tipo social, de tipo, de tipo para apoyar a las, a las micro, pequeñas y medianas empresas, para apoyar a los niños. a las, Lo importante es que lo llamen, por su denominación, sin importar si asociación, fundación, instituto, eh, es la que, lo, la que los hace más o menos. Básicamente, las ONGs, por cómo se llamen, eh, cumplen un rol en esta sociedad, y eso es lo más importante. Entonces, igualmente, ¿por qué es importante el tema de cómo? conglomerarnos, o porque es importante el tema de formalizar legalmente las ONGs. Es súper importante el tema de formar legalmente la ONG porque nos da seguridad jurídica. ¿A qué llamamos seguridad jurídica? Llamamos a esa posibilidad, a esa facultad que tenemos de que a lo mejor un donante, de que a lo mejor una empresa, a lo mejor un, el gobierno pueda haber en nosotros alguien confiable en quien, con, con quien contar y, sobre todo, alguien confiable con quien contar desde el punto de vista de que estamos legalmente constituidos bajo todos los puntos y requisitos que establece la ley, y así no van a pensar que somos una ONG que fue creada para un fin específico y que luego se cerró y dejó de funcionar. ¿Qué pasa mucho con las ONGs? Hay ONGs en que empresas, donantes, el gobierno les da su confianza de poder trabajar en conjunto y las mismas en un periodo muy corto de tiempo dejan de funcionar y no es lo que queremos. Lo que queremos es tener, lo que queremos es tener la mayor... Eh, la mayor, la mayor confiabilidad a quienes vayan a ser nuestros futuros aliados o colaboradores en el, en, en el futuro. Y el tema de las ventajas y las desventajas. La ventaja y la desventaja del momento de cuando creamos una asociación, si es para un fin público o para un fin privado, depende también del ámbito y de la cantidad de personas a quienes vayamos a llegar con la asociación. Entonces, ¿Cuáles son esos pasos o procedimientos que me gusta llamar a mí, que son los pasos y procedimientos que vamos a utilizar o son los pasos y procedimientos que vamos a, a, a uno a uno vamos a utilizar para nuestra ONG? Llámese pasos y procedimientos desde el punto de vista que la ONG eh, la hemos constituido recientemente y ahí nos quedamos. Y hemos comenzado a trabajar, recibir donaciones y demás y los donantes no nos piden ningún tipo de, de recibo, los donantes no nos piden ningún tipo de, de comprobante de que existimos, pero creo que es súper importante para demostrar un poco de profesionalidad y que el tema de del ONG, independientemente de que el trabajo que realizamos sea dentro de ella, sea un trabajo que nos llene como seres humanos, sea un trabajo que nos apasione, sea más que un trabajo nuestro estilo de vida y cuando tú... Te apasiona lo que haces y amas el trabajo que realizas día a día, no lo ves como un trabajo, lo ves como tu forma de vivir, es súper importante que contemos con todos y cada uno de los pasos que señala la ley para las asociaciones sin fines de lucro en Panamá. ¿Cuáles son estos pasos? Yo como primer paso les recomendaría que siempre se apoyen en la figura de un asesor legal, un abogado y de un profesional de la contabilidad o contable, que más adelante les resumiré para qué es necesario el contable para las ONGs. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer con una ONG es redactar un estatuto. Y no todos estamos en la facultad de redactar el estatuto conforme con, un, con el todas y cada una de las puntos que nos señala la ley que debe contener el estatuto de una ONG. Por lo tanto, este abogado nos puede hacer como pues, pasar un modelo, darnos como una guía para que nosotros podemos adaptar el estatuto a las consideraciones que queremos para nuestra organización. Este estatuto debe ser elevado a escritura pública junto con otra serie de documentos. El acta de los miembros fundadores, el acta de la constitución de la sociedad, las firmas, las cédulas y todos esos documentos se van a llevar al Ministerio de Gobierno, que es donde comienza el primer paso para la construcción de una organización sin fines de lucro. En el Ministerio de Gobierno vamos a hacer el primer paso que se llama solicitud de la personería jurídica. Ahí presentamos todos los documentos que anteriormente les mencioné y vamos a esperar un tiempo prudencial entre uno y dos meses, dependiendo la carga de trabajo que tenga el Ministerio de Gobierno. Ahora actualmente algunas personas del Ministerio de Gobierno están trabajando de manera remota, algunas otras no, por lo tanto puede que se hayan demorado muchos trámites que han sido recientemente antes de comenzar el tema de la pandemia, pero básicamente uno, dos, tres meses más de eso no debe demorar en que el Ministerio de Gobierno emite un concepto y nos digas, su personalidad jurídica ha sido concedida. Entonces. ¿Qué debemos esperar? Debemos esperar también de que a lo mejor al momento de que las autoridades del Ministerio de Gobierno revisen nuestros estatutos, encuentren algún documento, alguna información, algún tip, algo que ellos crean que está de más o que le falta y que debamos corregir. Por lo tanto, debemos estar pendientes. No es una cuestión de meter el trámite y esperar dos o tres meses y llamar, sino que estar pendiente y darle seguimiento, porque tal vez nos manden a que llevemos algún documento, de corrijamos alguna información que no está bien descrita en los estatutos, a lo mejor faltó una firma, la cédula de alguno de los miembros de la Junta Directiva está caducada, o sea, que hay que darle un seguimiento periódico al trámite. Luego que el Ministerio de Gobierno y Justicia emite una resolución firmada por el ministro de Gobierno, en este caso hay, un do, hay una ministra de gobierno en Panamá actualmente, hay una ministra y una viceministra, lo que debemos hacer es llevar este documento al notario otra vez. Y en el notario vamos a pedir que el documento que... Todos los documentos que presentamos en el Ministerio de Gobierno junto con la resolución sean elevadas a escritura pública, sean todos transcritos e impresos en una escritura pública en un documento de tipo notarial. Y en ese documento de tipo notarial se va a llevar al Registro Público de Panamá, que queda en España al frente del Hospital San Fernando, valga la publicidad, y ahí vamos a esperar que se inscriba. Una vez que la ONG se inscribe en el registro público, se puede considerar que tu ONG ha nacido la vida jurídica, ha nacido legalmente. No basta única y exclusivamente con que tengas la resolución. Es súper importante que también tengas la, la escritura pública de que se inscribió en el registro público. Todos los documentos que se inscriben en el Registro Público de Panamá se hacen con una finalidad, la finalidad de la publicidad. Es el principio de publicidad que hace que los documentos sean oponibles a terceros. Ya que tu documento esté inscrito, terceros como por ejemplo el banco puede verificar en la página web del Registro Público de Panamá de que tu, tu ONG o tu asociación sin fines de lucro o tu organización o fundación están legalmente constituidas. Entonces. Si tú no inscribes esto en el registro público, te va a imposibilitar los siguientes pasos. Y estos siguientes pasos, ¿cuáles son? Por ejemplo, lo que todas las ONGs quieren, la apertura de la cuenta bancaria, para comenzar a recibir dinero en nombre de la ONG y dejar de recibir dinero en nombre de esa figura de director ejecutivo o esa figura de presidente de la organización, los cuales a veces no hacen muy profesional o no hacen muy seguro de que se depositen a nombre de una persona que no es la asociación. Entonces, hasta ahí vamos bien. Cualquier pregunta, ya saben, pueden hacerlo a través del chat. ¿Qué pasa? Luego que tú tienes tu resolución del Ministerio de Gobierno, tu escritura pública inscrita en el registro público, debes pasar a un tercer paso, que es volver al Ministerio de Gobierno. Y ahí en el Ministerio de Gobierno, tú vas a pedir que se te sea reconocida tu asociación y que sea inscrita en el listado de asociaciones sin fines de lucro del país. ¿Para qué es? Se preguntarán, pero si el Ministerio de Gobierno me otorgó la personería jurídica, ¿por qué tengo que volver en el tercer paso otra vez al Ministerio de Gobierno? Porque debes volver con ese documento del segundo paso que es la escritura pública del registro público. Volver y pedir que te inscriban en el listado de todas las organizaciones que están inscritas en el, en el Ministerio de Gobierno para que po posteriormente el Ministerio de Gobierno publique en la Gaceta Oficial. Te preguntarán, ¿Qué es la Gaceta Oficial? La Gaceta Oficial no es más que un periódico del Estado en el cual se publican todas las leyes. Entonces, una vez que se publique en esa Gaceta Oficial tu resolución de constitución o tu resolución de que el ministerio ha concedido a tal organización la, la calidad de asociación sin fines de lucro, puedes entender o puedes darte por cumplido de que el tercer paso de la creación de tu organización sin fines de lucro ha sido cumplido entonces ya tenemos el paso 1 que fue la solicitud de la pasionería jurídica ante el ministerio de gobierno ya tenemos el paso 2 que fue la inscripción del pacto de constitución ante el registro público y ya tenemos el paso 3 que es esa inscripción en el listado de asociaciones sin fines de lucro en el Ministerio de Gobierno, otra vez, lo cual provoca que te inscriban o que te publiquen de que tu, tu ONG existe en la Gaceta Oficial, que es el periódico donde aparecen todas las leyes y todas las resoluciones y todos los documentos de tipo legal del Estado. Entonces, ahí tenemos que ponernos a pensar. Ahí deberíamos hacer una reunión con nuestros miembros de la junta directiva, con nuestros miembros, con nuestros voluntarios y decidir qué futuro o qué rumbo le queremos dar a la organización. ¿Y qué queremos que sea? Una organización de tipo social, una organización de tipo cultural, una organización de tipo educativo, una organización de tipo de emprendimiento, de tipo tecnológico y dónde queremos inscribir la asociación en el cuarto paso. ¿Cuál es el cuarto paso? Que en la presentación que ustedes ven en la diapositiva aparece el número 6, autoridad competente. Dependiendo de cuál es el objetivo o los fines, el objetivo o los fines de la asociación van a estar siempre descritos en el artículo aproximadamente, el artículo 3, 2, 3 o 4 del estatuto. Y tú vas a poner ahí... ¿Para qué fue creada la organización? ¿A qué se van a dedicar? ¿A quiénes quieren llegar y qué quieren, qué quieren hacer? Y, dependiendo de lo que te vayas a dedicar, tú debes inscribirlo en una de estas tres instituciones que son las únicas instituciones que permiten o hacen el debido reconocimiento a las organizaciones sin fines de lucro. ¿Cuáles son esas instituciones del Estado? El Ministerio de Desarrollo Social o Mides, el Ministerio de Educación, MEDUCA, o el Ministerio de Cultura recientemente creado por ley el año pasado. Y tú vas a decidir, bueno, yo tengo una organización que lo que busca es llegar a las comunidades más apartadas del país para darles capacitaciones en temas educativos a los niños entre 10 y 15 años. O sea, tú lo vas a inscribir en el Ministerio de Educación, pero como haces un trabajo de tipo social, también lo pudieras inscribir en el Ministerio de Desarrollo Social o MEDUCA. Entonces tú ahí vas a elegir a cuál de las dos instituciones tú vas a inscribirlo y vas a solicitar al ministro a través de un memorial, otra vez acompañándote de tu asesor legal, de tu ONG, acompañándote de él para pedirle que ellos le otorguen un reconocimiento. Esta autoridad competente, este ministerio deben reconocer a tu ONG, como es una ONG que se encarga de temas educativos, es una ONG que se encarga de temas culturales, es una ONG que se encarga de temas de desarrollo social. ¿Qué pasa? Me he encontrado en la situación de que hay ONGs de tipo de emprendimiento y de tipo de tecnología que quienes deberían darle la resolución son o Senacit o Ampime y lastimosamente en ninguna de estas instituciones existe el trámite para poder darles el reconocimiento debido a organizaciones de este tipo. Entonces, ¿qué hacemos para solventar este problema? Hacemos, por ejemplo, que la inscribimos en el MEDUCA o la inscribimos en el Mides dándole el enfoque que a través del emprendimiento o a través de la tecnología queremos lograr el desarrollo social y educativo de la población. Y gracias y por mucha suerte, tanto el Mides como el MEDUCA nos ha otorgado ese reconocimiento para que podamos cumplir con el paso 4, que es tener una segunda resolución. Además de la resolución que nos otorgan en el paso 1, el Ministerio de Gobierno, debemos tener una segunda resolución. La gente pregunta, ¿pero para qué voy a tener otra resolución? Si el Ministerio de Gobierno ya me otorgó una resolución, ¿para qué debo tener otra resolución? Esta resolución es súper importante porque te lo pide el el último paso y creo que es el paso muy importante y que más quiere de ingreso ante la dirección general de ingreso debemos de solicitar una autorización para recibir donaciones como ongs Voy a ver que tengo una pregunta aquí en el chat. Me preguntan. Dos preguntas. ¿Estos pasos de creación legal pueden realizarse antes de que la asociación ejecute proyectos o tenga que tener una trayectoria ya realizada? ¿Existe alguna diferencia entre fundación o asociación? Mira, te puedo comentar una cosa. Hay muchas organizaciones sin fines de lucro que comienzan a desarrollar proyectos y trabajos y comienzan a hacerlo sin haber creado la estructura legal. Por un lado, esto es bueno porque así comienzas a acumular ejecutorias. ¿Qué son ejecutorias? fotos, escritos, anuncios de periódico, que son cosas que te van a pedir en el trámite o en el paso 5 ante la DGI, ante la Dirección General de Ingresos. Por ese lado es importante. Pero por otro lado, en el tema de darle profesionalidad y seguridad jurídica a tus donantes, porque no se ve muy serio que un donante esté emitiendo cheques o transferencias bancarias al nombre del presidente de la ONG, sino al nombre de la ONG. Pues la ONG no está creada, Va a ser un poco difícil que pueda abrir una cuenta bancaria a nombre tuya. Entonces, ¿Yo qué les recomiendo? Al menos avanzar con el paso 1 y 2. Avanzar básicamente con el paso 1 y 2 para posteriormente poder entrar a los siguientes pasos. Pero hay mucha gente que ha comenzado a trabajar con su ONG y ejecutar proyectos sin ni siquiera haber creado el paso 1 y 2. No es algo... Que esté, eh, se pueda descartar. Por otro lado, está el tema de la fundación, asociación. Tú puedes llamar a tu funda, a tu asociación sin fines de lucro, otra asociación sin fines de lucro, asociación o fundación, instituto. En el caso de voluntarios de Panamá. Me corregirán o me podrán decir lo que están conectados de voluntarios de Panamá, cómo se llaman, si asociación o fundación. Pero en el caso de mis amigos de la Fundación Sos Vida, ellos se quieren llamar Fundación Sos Vida Panamá. En el caso de Ipanetec nos llamamos instituto. No quiere decir que seamos un instituto o un colegio. Hay otros que se llaman asociaciones, hay otros que se llaman colectivos, conglomerados, grupos. El nombre es lo de menos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que a, a raíz o a razón de la regulación legal panameña, hay una figura jurídica en materia comercial que se llama fundaciones de interés privado. Entonces, hay muchas ONGs que acuden a abogados que no conocen el trámite para crear una asociación sin fines de lucro y lo que hacen es crearle una fundación de interés privado, creando así un poco de confusión y se dedican a algo que no es básicamente de, de sin fines de lucro, sino es creado para otros fines. Hay que tener muy en cuenta y tener cuidado con esto. Entonces, ahora voy a entrar a explicar el punto más importante y creo que a las que todos más les importa, que es el punto o el paso 5. Está listado en mi presentación como paso número 7, pero es el paso número 5. ¿Y cuál es el paso número 5? Es la autorización como ONG o la autorización o reconocimiento como organización no gubernamental ante la Dirección General de Ingresos de G.I. Recuerden que ONG es organización no gubernamental, porque a lo mejor muchas veces nuestras ONGs cumplen un fin público que debería ser realizado por el Estado o por alguna autoridad gubernamental, pero lo hacemos nosotros en nuestra calidad de sociedad civil de ciudadanos. ¿Qué pasa en este paso? En este paso es importante aportar todos y cada uno de los documentos que hemos presentado, solicitados en los pasos anteriores. Uno, la resolución en la que nos conceden la personería jurídica del Ministerio de Gobierno. Dos, la escritura pública que se inscribió en el registro público. Tres, la resolución que nos otorgaron en esta autoridad competente. Llámese Mides, Me educa o Mi Cultura o mi ambiente. Me pasó comentar que también hay muchas organizaciones que ven temas de ambiente. cuatro Debemos presentar todos y cada uno de fotos, documentos, reportes de periódico que demuestren que la ONG no tiene la trayectoria. Porque, independientemente de que no haya cumplido con el paso cinco es súper importante que comiencen a guardar fotos y toda serie de ejecutorias que demuestren que ustedes realizan un trabajo que cumple con los objetivos, que señalan en su estatuto. Este paso creo yo le puedo decir que puede ser el paso más, más, más tedioso y que más tarde en darse, porque hay una sola persona que se encarga de este tema en la DGI, que es el señor Alirio Ospino, es un señor que es un encanto, ayuda muchísimo a las ONGs y no únicamente a las ONGs, también a nosotros como abogados tiene la paciencia de explicarnos todo y cada uno de los pasos y además de esto, una sola persona que ve el trámite y que le pueden llegar a la semana 10 y 20 ONGs. Y esta persona tiene que hacer un informe y a la vez de un informe tiene que hacer una visita a la ONG. La gente me pregunta, pero ¿por qué una visita? Si no tenemos ni dinero y nos manejamos todo por donaciones en especie, ¿cómo vamos a hacer una visita a una oficina que no tenemos? Eso es lo de menos. Si ustedes tienen a lo mejor un espacio en un coworking, la oficina puede ser el salón de su casa, o puede ser algún espacio que puedan adecuar y que ahí tengan a lo mejor las donaciones, tengan una computadora, una impresora para que el señor Ospino vaya y haga la debida inspección e Ivea y que tengan a lo mejor una especie de álbum, carpeta o folder en el que guarden todos y cada uno de los documentos de las actividades que ustedes han hecho durante el periodo en que su ONG se realizó. Entonces... Este trámite puede tardar aproximadamente unos seis meses y estamos bastante intensos atrás del señor Ospino para que nos haga la inspección rápidamente. Yo tengo un cliente que quedamos para dos años y todavía no terminamos con el tema de la inspección y la inspección iba a hacerse en Chiriquí. Íbamos a ir a Chiriquí justo cuando estalló el tema de la pandemia. Entonces... ¿Por qué digo yo que es tan importante para ustedes? Porque esta es la manera de poder venderle a las empresas o a otros sectores que no sean organizaciones sin fines de lucro el tema de: mira, yo soy una NG. Y si tú me donas a mi ONG, yo te puedo entregar un certificado, un formulario, un recibo en el que diga que tú me has donado en especie o en efectivo y tú lo puedes deducir de tus impuestos. Es un ganar, ganar, un win to win entre ONGs y empresas, que eso a muchas empresas les favorece y aquellas que dedican o tienen un personal... He dedicado totalmente o parcialmente al tema de la responsabilidad social empresarial puede ser un plus. Y a veces hay muchas ONGs que han dejado o han perdido la oportunidad de recibir donaciones de este tipo por no contar con este último paso, y mucho menos porque a lo mejor quieren ir a este último paso y se han saltado el paso de pasar por el MEDUCA, el Mides, el MinCultura o el MiAmbiente. Y sin esta segunda resolución es imposible pasar a este paso de la DGI que es súper importante. Cuando ustedes tienen este paso de la DGI, siéntanse como que la ONG tiene ya todos sus pasos y que son una ONG totalmente completa. ¿Alguien más tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a seguir ahora con una serie de puntos o consideraciones que me gusta informar o señalar acerca de cada uno de los pasos de la ONG. Vamos a ir con el punto de, de... Vamos a ir con el punto de... El proceso tributario. ¿Qué pasa con el proceso tributario? ¿Qué pasa con la ONG? Creo que hemos perdido la señal. Déjenme volver a compartir la pantalla. Me, y me confirman si sí. me están viendo la pantalla. Se las voy a compartir. ¿Qué pasa con este proceso? Una vez que ya tenemos todos y cada uno, una vez que tenemos todos y cada uno de los requisitos. Sí, estoy volviendo a compartirle la pantalla. Una vez que tenemos todos y cada uno de los requisitos para hacer una organización sin fines de lucro debemos pensar en su formalización debemos pensar en eh, debemos pensar en, en la en, en el tema de que queremos que vaya a más, que sea más escalable. Queremos que la ONG eh, tenga cierta formalidad, seriedad, para poder presentarla ante donantes nacionales o internacionales. Y es por eso que es súper importante el tema de procesos tributarios. Porque muchas veces cuando queremos aspirar a fondos internacionales o a fondos gubernamentales en el país de creación de la ONG, nos piden los estados financieros, nos piden el listado de los donantes, ¿De dónde hemos conseguido el dinero para subsistir durante todo este tiempo? Entonces es ahí donde llega la etapa del de proceso tributario. La gente pregunta, ¿las ONG deben hacer una declaración de renta ante la DGI? Porque si me inscribí como quinto paso en la DGI con una ONG, eso quiere decir que soy como una empresa, como una sociedad anónima o como un freelance que declara anualmente ante la DGI es ahí donde entra fundamentalmente y súper importante el papel de tu contable. Nosotros, desde Legalit, organizamos en el mes de enero, ¿no? no en el mes de febrero, precisamente el 6 de febrero, un workshop con unos contadores que son nuestros contadores de Ipandetec y con los cuales. Le pudieron, de, le pudieron escarecer muchas dudas a la ONG sobre el tema de cuándo, qué debo declarar, qué debo hacer, qué información debo pasar. Entonces, ese es el tema de la declaración de renta. Las ONGs no deben hacer una declaración de renta. Deben presentar unos formularios exigidos por la ley que toda esa información, cuando... Paso, El señor Ospino le va a decir, aquí está la ley que ampara a lo emergente, a la DGI y aquí tiene que, aquí está la ley que dice lo que usted tiene que hacer todos los años, hacer una presentación de ingresos y hacer una presentación, una lista de sus donantes. Todas las personas que a nivel nacional e internacional le han dado ese tema. Eh, entonces, es súper importante que ustedes cuenten con ese apoyo contable. Porque tienen que, a cierto periodo, a más tardar, el 31 de marzo de cada año, presentar la lista de donantes que en el año anterior les dio una donación. Valga la redundancia. Donación, llámese en especie, o sean materiales, computadoras, equipos, muebles, o en, en efectivo o en cheque, en dinero líquido. Por otra parte está el tema del de registro único de contribuyente o el RU. La gente se pregunta, ¿las ONGs deben presentar un RUC? ¿Las ONGs tienen que tener un RUC como las personas naturales o las personas jurídicas? Sí, las ONGs deben presentar un RUC porque si nos inscribimos ante la DGI y presentamos una lista de donaciones, debemos tener un RUC porque el RUC es como el que nos da, es como es la cédula de la, de la, de la ONG. El RUC de las personas naturales, el RUC mío como Lía Patricia Hernández Pérez es mi cédula. Asimismo, el RUC de las ONGs debe ser su cédula, como su carta de presentación, sobre todo ante la DGI y ante otras entidades del gobierno. Y es, y es un paso importante que deben tener inscrito antes de pedir la autorización de la ONG. Muchas veces las ONG llegan con todos los pasos completos y cuando llegan a la DGI, el señor Ospino se fija y dice mm, aquí no tengo el paso, no las tengo inscritas en el, el RUC ante la DGI, es cuestión de bajar del primer piso de la DGI a la planta baja y pedir que te inscriban tu RUC con los datos de tu representante legal, tu domicilio, tu mail, tu teléfono y todo para que puedas pasar a hacer el quinto paso. Luego está el tema de la propiedad intelectual e industrial. Antes de pasar este paso, quiero saber si tienen alguna pregunta, duda o sugerencia. Me la han llegado o me la tengan por aquí por el chat. Por ahora no. Muy bueno el seminario sobre el tema del proceso tributario. Muchas gracias a los amigos de SOS Vida. Me alegra mucho que hayan ido a este workshop que hicimos con mucho cariño para ustedes. Ahora está el tema de la propiedad intelectual e industrial. La ONG se pregunta, pero si yo soy una ONG y yo no tengo un fin de lucro y yo no soy como una eh, empresa que tiene un logo y un arte, tengo que registrar mi arte, mi logo, mi imagen. Por supuesto, es súper importante que registren el logo ante la Dirección General de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio e Industria, justo tal como hace la gente que presta un servicio o tiene un producto a sí mismo, porque es la imagen de tu organización. Recuerda que esa marca es con la que tú vas a vender. Tú no vas a vender un producto o un servicio, pero vas a vender tu imagen, tu organización, tu credibilidad. Y para evitar que creen marcas parecidas a la tuya, para causar confusión o para evitar de que, de que una persona eh, diga que es el dueño, es el representante de esa ONG, lo ideal sería que tú, puedas inscribirlas. Lo más importante en el tema de organizaciones sin fines de lucro es que si tú escribes una marca y tu marca se parece a la marca de otro ONG, no debe haber ningún problema porque siempre va a haber un punto en, en diferenciación. Hay muchas ONGs que ven temas ambientales y se llaman ambiente, mar, agua, vida. Y porque tengan la misma palabra en su nombre, no quiere decir de que no puedan las dos. Convivir en el tiempo y en el espacio. Debemos darnos de cuenta de que cuando creamos un ONG, lo hacemos para un fin común y social, no para un fin mercantilista. Entonces, si un ONG hace un trabajo parecido al tuyo, lo ideal sería que colaboraran o que hicieran y vieran cómo hacen la manera de que ambas hagan un trabajo para un fin social y para que le llegue a la mayor cantidad de personas en un país. Pero creo que sí es importante porque nosotros, por ejemplo, desde Ipanetec hemos registrado la marca, no por un tema mercantil, sino por un tema de que a nivel internacional los donantes, cuando quieres aplicar a fondo de dinero a nivel internacional, te piden que tengas registrado todo, incluso una marca o una imagen, para poder ellos cerciorarse, tener la fe y la credibilidad de que realmente existes en tu país. Y que en realidad esta eh, existes como una organización y que cuentas con todo y cada uno de los documentos legales que en un país se pediría para una empresa. Luego el tema del derecho de autor. Hay muchas ONGs que crean muchos documentos, que algo que ayudan al tema de crear manuales, crear procedimientos, voluntarios de Panamá, la guía del voluntario, la guía de tal, la guía de esto y de lo otro. Es súper importante que hagamos eso. ¿Saben por qué? Porque esos son documentos y ejecutores que nos pueden servir para presentar en el paso, 15 de la, en el paso 5 de la DGI, perdón. O son documentos o convocatorias que podemos tener en nuestra web. Nosotros desde IPANDETEC hacemos muchos documentos, hacemos muchos escritos, papers sobre temas de interés de la organización para que la gente lo pueda leer, pero no lo registramos ante la Dirección de Derecho de Autor, que anteriormente formaba parte del Ministerio de Comercio e Industria y actualmente está en el Ministerio de Cultura. Sino que lo licenciamos bajo licencias de uso libre abierto, como son las licencias Creative Commons. Los invito a meterse en el sitio www Creativecommons.org Y hay organizaciones sin fines de lucro en Panamá muy famosas, como, por ejemplo, eh, Almanaque Azul, que tienen la guía de turismo de Panamá muy linda, Almanaque Azul. Está Ayudinga. Nosotros en Ipandetec utilizamos la licencia Creative Commons, ya sea Ayudinga, para registrar o guardar sus videos. O nosotros desde Ipandetec, para poder eh, licenciar nuestros papers o nuestros documentos que hacemos para que las personas puedan consultarlos como material de apoyo o como material de eh, educación continua. Esto en cuanto al tema de la propiedad intelectual e industrial. En cuanto al tema de la tecnología, muchas veces las ONGs corren en crear o en escoger ese avatar o ese handle de su red social favorita, sobre todo Instagram, Facebook, Twitter. Y cuando vamos a crear la web, entiendo yo perfectamente que el tema de la web, hay mucha gente que sabe desarrollar, programar, a hacer webs en Wix o en WordPress que son plataformas más fáciles para que las ONG hagan su sitio web. Pero por otro lado, hay personas que les cuesta más el tema de hacer una página web. Y cuando vamos a buscar ese dominio, que es el .com o el .net con el nombre de la ONG, encontramos que no está disponible. Y vamos a buscar ipandetec.com. Yo les recomiendo a las ONG que utilicen el, el .org de organización. Y cuando lo vamos a buscar, vemos que no está disponible y es como que se nos quiere venir el mundo encima porque no encontramos la disponibilidad de nuestro nombre de ONG. ¿Qué les recomiendo yo? Váyanse a la Universidad Tecnológica, al nick.pa, ahí los puede atender grandiosamente. Eh, Jennifer y o profesor Armando Gibson que están ahí, ellos los pueden ayudar a registrar su dominio bajo el dominio org.pa. Hay gente que como no encuentra el org o el .com, entra en crisis y en pánico y revistan el .net, el .otra cosa que no es, no, por favor, recuerden que org tiene un ámbito de trabajo local a nivel de Panamá, ¿por qué no utilizar el .org, el .pa.? súper importante, por ejemplo, sumarse, una organización en la que Pandetech es una NG y también es como parte de sumarse, sumarse.org.pa así que no no que no cunda el pánico y registren su dominio con el .org.pa en el NIC.pa, en la Universidad Tecnológica de Panamá, y así promocionan y ayudan a que el dominio territorial de Panamá, el .pa crezca. El tema de la web súper importante en la web, no única de cookies, súper importante que tengamos también dentro de nuestra página web, en ONGs, el aviso legal, la política de privacidad, la política de cookies y el, el uso de los términos y condiciones. Uno, para que el que utilice tu web sepa en dónde está navegando y bajo qué reglas y circunstancias. Y dos, porque hay muchas ONG que incluyen el botón de donar en su plataforma. Así que es súper importante que tengan esta información puesta ahí y que también cuenten con un certificado de seguridad SSL en su página de la ONG para que nadie se las quiera tumbar o hackear. Y el tema de los datos personales. La mayoría de las ONGs cuentan con un formulario de contacto dentro de sus sitios web. Formularios de contacto para qué? Para que se inscriban sus afiliados, para que se inscriban sus donantes, para que se inscriban sus voluntarios, con información de sus miembros. Les recomiendo que tengan una política de privacidad y que envíen un disclaimer o que escriban en ese formulario ¿Para qué van a hacer uso de esa información? Recuerden que en Panamá, a partir del 1 de abril del año 2021, va a entrar en aplicación la Ley de Protección de Datos Personales, y en la cual debemos hacer un uso estricto y correcto de la información que otras personas nos dan a otras personas, a otras empresas u organizaciones como la ONG, para utilizarlo. Entonces, si ponemos en el disclaimer, que estamos guardando tu mail para enviarte información de nuestros planes de patrocinio, de nuestros planes de sponsorship o de planes de afiliación, nuestras membresías, para enviarle información de nuestros eventos, nuestros newsletters o boletines informativos, que únicamente sea para ese fin y que no estemos pasando la información o las bases de datos o los correos que recopilamos en nuestro sitio web a tercero para fines distintos, porque eso iría en contra de lo que es la ley de protección de datos personales. Entonces, como último punto, quiero hablarles sobre, eh, sobre el tema de los datos y la privacidad. Eh, hay muchas ONGs que te realizan de manera muy artesanal la, su creación de su web y la información que mantienen ahí. Muchas ONGs utilizan información de otra web y la copian o utilizan imágenes. Y he visto problemas, por ejemplo, de, de temas de un tema que puede ser considerado tanto como propiedad intelectual como de tecnología porque utilizan imágenes que han encontrado en internet, en Google, en un buscador y que no reconocen los derechos de autor del fotógrafo. Yo les quiero recomendar, o el que desee, al final voy a dejar mis datos de contacto, que utilicen plataformas de fotografías como Pixabay, uh, en las cuales son fotografías de uso libre y abierto, de dominio público. ¿Qué queremos decir con dominio público? Queremos decir que dominio público significa que cualquiera puede utilizarla y no es necesario atribuirle la autoría a nadie. Porque un ONG bastante hace con los pocos recursos que tenemos para vernos en la necesidad de incurrir en un proceso legal que nos pueda quitar energía, tiempo, buena vibra, por una foto que utilizamos sin atribuirle o sin reconocer que el autor de la foto era X o Y persona. Así que, por favor, les recomiendo que antes de utilizar información para postear o para transmitir en sus redes sociales, se cerció en que esta información que puedan compartir y que no pertenezca a nadie. Entonces, yo creo que hasta aquí en mi presentación les he hablado un poco sobre el proceso administrativo, les he hablado sobre el proceso tributario, sobre la propiedad intelectual e industrial de la ONG y sobre tecnología y le quiero agradecer muchísimo reiteradamente a a Carolina, a Oferina, a Ana Larisa, Les quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados en el canal de YouTube, disculpen por los inconvenientes, pero un relámpago y la lluvia, imposibilitaron que la señal en mi domicilio fuera de todo efectivo, pero bueno, gracias a Dios está lloviendo y es súper importante que llueva para que así se limpien las calles y saben que la lluvia trae limpieza y buena energía y a la vez decirles que por favor nos sigan en nuestras redes sociales arroba abogados en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en el canal de YouTube donde posteriormente subiremos esta presentación y donde también se presenta, subirá en el canal de YouTube de Voluntarios de Panamá para compartirle a aquellos que se perdieron el webinar por razón de la lluvia y la mala señal del internet. Así que les quiero dar mil gracias. Quiero dejar abierto el periodo o el chat de consulta para quien, aquellos que tengan alguna consulta o alguna pregunta, me la puedan hacer y estoy a su total y entera disposición y qué me dicen por aquí muchas gracias licenciada muy interesante muchas gracias a ti Claudia por estar en nuestra por estar en nuestra en nuestro webinar eh, a ver quién más por aquí muchas gracias Maris Marisa muchas gracias a ti por estar en el webinar muchas gracias a ti Einar un gusto saber de ti otra vez Muchas gracias a la Fundación Sonrisas Unidas, a Voluntarios de Panamá, gracias a ustedes, eh, a Maribel Giraldo, excelente presentación, muchas gracias. Actualmente todos estos procedimientos están paralizados, algunos sí, algunos no, algunos están trabajando de manera pres, eh, remota, el señor Ospino no está trabajando de manera remota porque debería saberlo, pero creo que él no está trabajando de manera remota que es entre la dirección de ante la, la asociación la, la dirección general de ingresos creo que el MIDE si sí está trabajando de manera remota en cuando ten, este este video está siendo grabado y un, cuando tengamos la grabación se la debemos llegar a todos y por supuesto que estén atentos a las redes sociales tanto de arroba ponten algo arroba voluntariospty arroba legalitabogados en instagram en facebook en twitter estamos haciendo ambos. Eh, estamos haciendo muchos live y webinar para entretenerlos en su casa. También les invito a seguir a la organización que soy cofundadora, que es arroba y pandetec. Y ya saben que les voy a dejar por aquí en el chat mi mail para aquellos que tengan alguna consulta. Estamos súper a la orden. Y bueno, sigamos trabajando con con causa, por un bien común y apoyando a, to a todas y cada una de esas personas que en estos momentos no están pudiendo eh, eh, recibir los mismos beneficios que tenemos nosotros y ya saben, eh, súper, pero súper eh, a la orden. Así que muchas gracias. Si tienen alguna pregunta adicional, estoy por aquí para ustedes. Mil gracias. No más preguntas. Bueno, si me dan la señal desde Voluntarios de Panamá, cerramos el, el webinar. Muchas gracias a ti, Ofelina. Gracias, Marisa. Saludos. Saludos a todos y les voy a dar stop al recording, dejar de grabar. Cuídense mucho, recuerden quedarse en casa y salir básicamente para lo único permitido, supermercados, farmacia, todo puede esperar. La salud es lo primero. Hasta luego.